La Estación de Comunicación es un entorno de aprendizaje que permite fortalecer muchas habilidades, entre ellas el manejo de herramientas tecnológicas, herramientas informáticas que permiten desarrollar audios educativos, más bien conocidos como podcast. Y nos hizo hacer, nos hizo hacer grabar, como grabar un audio, o sea, como de grabar y decir nuestro nombre, nuestra escuela también lo que se trata y lo que hacemos de la cooperativa. Lo que aprendí en la estación de comunicaciones fue cómo dar la información sobre el proyecto M para dar a conocer a los demás lo que hacemos y lo que estamos vendiendo eh, y también a poder comunicar bien y a aprender eh, a hablar sin, sin miedo y para comunicar a los demás las informaciones. En nuestra cooperativa se trata de hacer bordados para cojines y yo muy divertido porque podemos podemos emprender desde chiquitos